Victoria Muñoz del grado cuarto del Colegio de Y hoy les voy a mostrar la escala de las unidades de media de longitud del Sistema Internacional de Medidas. Estas las usamos para medir distancia. Estas unidades son kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Todas estas medidas Sirve para medir cosas muy pequeñitas, como el grosor de un cartón. El centímetro sirve para medir cosas más malcitas, como un lapicero. El metro sirve para medir la estatura de una persona. Y el kilómetro es usado para medir distancias muy largas, como la de una ciudad a otra. Su equivalencia va de 10 en 10 en la tabla. Un kilómetro son 10 hectómetros. Un hectómetro son 10 decámetros. Un decámetro son 10 metros. Un metro son 10 decímetros. Un decímetro son 10 centímetros un centímetro son 10 milímetros el metro es la unidad básica y principal para medir distancias sus equivalencias son un metro son 1000 mil milímetros un metro son 100 centímetros un metro son 10 centímetros un diámetro de un kilómetro sobre mil metros. Para convertir una medida de longitud en una mayor, o sea, para subir la, la, la escalera, es necesario dividir de 10 en 10. Si al contrario vamos a convertir una medida en otra menor, o sea, para bajar las escaleras, multiplicaríamos de 10 en 10. Por ejemplo, si quiero saber ¿Cuántos centímetros? Hay una distancia de 8 kilómetros. Como tengo que bajar, multiplico 8 por 10. Pero a este 10 le agrego el número de ceros de acuerdo al número de escaleras que hay entre las unidades. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 8 por 100.000. 800.000 centímetros. Ahora quiero saber cuántos metros forman 5.000 milímetros. Como vamos a subir las escaleras, dividimos. Dividimos 5.000 milímetros entre 1.000. Le pusimos tres ceros porque es el número de escaleras que hay entre milímetros y O sea, 5.000 milímetros conforman 5 metros. Y así podemos seguir haciendo muchos cálculos con las medidas de longitud de manera muy divertida. Espero que les haya gustado mi video. Adiós.